tradicionales ¿ya? de terreno, pero no perder esta oportunidad para enlazarnos con la tecnología que nos permite estar en contacto con todas y todos ustedes, con la comunidad, con los distintos territorios, con nuestros pacientes, familiares, con los equipos de atención de salud primaria, ¿ya? Eh, quienes debieran hoy en día tener un rol preponderante en esta pandemia y poder abrir o compartir un espacio de conversación, de diálogo, este es un ex, espacio exploratorio para expresar nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros temores, en una circunstancia tan excepcional como es una pandemia, que nos obliga al confinamiento a mantener una cuarentena. Somos todos partes de un amplio proceso de transformación, de cambio de estilo de vida, a lo abarca todo, nuestra cotidianidad, Modifica las relaciones en la comunidad, en la familia, en los establecimientos educacionales y de salud, en el trabajo. Eh, a veces uno se pregunta cómo llamar este periodo, le llamaremos el modo COVID. Les, todo esto empieza a cambiar desde esos primeros casos que se describieron en Wuhan, China, el 31 de diciembre del año pasado. Ustedes ven cómo este virus de alta contagiosidad se ha esparcido, diseminado por todo el planeta comenzando por China, siguiendo por Europa ¿ya? Eh, y bueno, y en algún momento tenía que llegar a nuestro país el 3 de marzo del 2020 tenemos el primer caso detectado y confirmado de coronavirus el 11 de marzo ya la OMS declara eh, la pandemia por cierto que en estas 11 semanas que llevamos ¿sí? en Chile, ya llevamos acumulado más de 34 mil casos, al día de ayer, por cierto, de pacientes, de personas contagiadas, con más de 2.600 nuevos casos por día. El 14 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó que habíamos ya entrado en fase 3. Fase 3 es contagio eh, de la comunidad. Y el 18 ya estábamos nosotros en condición, se había decretado el estado de catástrofe por no, 90 días. Si ustedes ve, ven en la pantalla, es lo que a nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa que este coronavirus, SARS-CoV-2, haya llegado a la población en diálisis de manera tan rápida, por lo menos en, la, en nuestro país. Del 29 de marzo al 8 de mayo... Eh, nuestro país, Chile, pequeño en población, ya acumula 123 pacientes contagiados con COVID-19. Eh, este COVID es particularmente agresivo. Ustedes ven que eh, tiene una tasa de letalidad de 5.7 veces en relación a la población general y que por cierto... Esto expresa una tasa de infección también elevada de 3.9 veces en relación a la población general. Por ello, el poder realizar este primer conversatorio de carácter exploratorio, les insisto, un poco la novedad para nosotros, se transformó en una necesidad. En esta oportunidad contamos con la participación de un grupo de destacados profesionales del ámbito de la salud, entre comillas, renal, y de organizaciones sociales de diferentes disciplinas que procederán a responder sus preguntas. ¿Ya? María Soledad Molina es psicóloga, larga trayectoria en ASODI, Aide Mellado, nefróloga, docente de la Universidad de Chile. Lilian Mackenzie, nutricionista renal, ¿ya? también de conocida y larga trayectoria. Alejandra Correa, enfermera universitaria de la Unidad de Diálisis de Puerto Montt. Andrea Anticán es asistente social de ASODI y finalmente Miguel Vargas nos acompaña y es presidente de la ASODI. ¿ya? Quiero dar paso, por tanto, a las preguntas ya recibidas, previo a este conversatorio, y conversar con María Soledad Molina Cantín. María Soledad. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ya. Eh, bueno, eh, María, María Soledad, ¿tiene? son múltiples las preguntas, pero nos vamos a, primero a centrar en una que nos pareció importante. ¿Cómo enfrentó? ¿Cómo enfrento? Esa es la acentuación. ¿Cómo enfrento el miedo? A contagiarme del coronavirus. Perfecto. Mira, a mí me gustaría un poco ampliar eh, esta pregunta y no quedarme solamente en la respuesta de cómo enfrento a mí a contagiarme del coronavirus, sino que cómo enfrento el, toda esa cantidad de miedos que se presenta, que no solamente es uno a contagiar, sino a contagiarme, sino que también a contagiar a otros. Eh, este, este, este, este virus nos ha llamado a la solidaridad. Por eso es que yo quiero también hacer un, un, una, una mirada un poquitito más amplia que eso. Se nos presentan hartos miedos. Todos hemos sentido por lo menos el miedo a ser contagiados, a contagiar a otros, el miedo a, alejar, a que nos alejen de la familia, a no tener alimento, a perder el trabajo, un montón de, de, de temores que están ahí presentes. Creo que lo primero, lo primero es confiar en la gente que sabe y buscar información que sea fidedigna y que sea adecuada. Estamos llenos de fake news, por lo tanto, una cosa que nos puede ayudar a, a manejar esos temores es tener buena información. Educarnos. ¿Mm? Educarnos respecto de qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, y tener una conducta de autocuidado es fundamental. Si yo tengo claridad de que lo que yo estoy haciendo es adecuado, las probabilidades de que yo me contagie disminuyen. Si utilizo las, las, las, los elementos de protección personal, también va a ser bastante más llevadera la situación y los miedos van a ir disminuyendo. Las incertezas, las incertidumbres producen miedo y ansiedad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es disminuir al máximo las, las incertezas. ¿Mm? Eso nos va a ayudar a, a, a, a disminuir al menos el miedo. Ahora, una cosa que es súper importante tener claro, el miedo es una reacción, digamos, o una forma de respuesta del organismo que es natural y beneficiosa. Cuando los miedos empiezan a perder ese carácter de protección, es que tenemos que poner cuidado porque ya significa que nuestra salud mental se está afectando. Por lo tanto, saber que el miedo es una reacción absolutamente natural y protectora para nosotros es fundamental. Por lo tanto, validarnos en eso. Bueno, muchas gracias María Soledad. Eh, yo quisiera ahora cambiar un poco de pregunta. Quiero dirigir la pregunta a Andrea Anticán. Eh, Andrea es asistente social, como les dije de a No estoy. ¿Ya? Se escucha, ¿cierto? Ya. Eh, Andrea, ¿cuáles son los beneficios sociales o bonos que las personas, en particular las personas que están en diálisis o trasplantadas, pueden recibir a causa, como consecuencia de esta pandemia? Andrea, no se escucha. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, primero quiero saludar a todos los que están participando de este, de este foro. Eh, y a modo como para responder su pregunta, doctor, más que pensar en, en beneficios sociales que sean exclusivamente para pacientes renales, eh, podríamos estar hablando de beneficios estatales que están relacionados con el... Registro social de hogares, que yo creo que muchos de los que estamos conectados ahora hemos escuchado, ¿ya? que son eh, beneficios sociales que han emanado a partir de, la, de esta emergencia sanitaria que, en la que estamos en la actualidad. ¿ya? Eh, bueno, Uno de los beneficios sociales que el gobierno puso como medida para poder, de alguna forma, sopesar un poco eh, la situación económica de las personas, de las familias más vulnerables del país, es el bono COVID, que muchas de las personas ya recibieron ese beneficio, que era un beneficio no postulable, y que las personas que fueron beneficiarias de ese, de ese bono fueron eh, personas que contaban con registro social de hogares y se encontraban entre el 0 y el 40% de personas con eh, mayor eh, grado de vulnerabilidad. ¿Ya? Este bono fue de mil pesos. Ya, ese es el primer, el primer beneficio. El segundo beneficio del que eh, podríamos conversar es el de un, un proyecto de ley que se aprobó el día de ayer, que fue el ingreso familiar de emergencia, ya que esto es un, es un ingreso que está enfocado también en apoyar a las familias más vulnerables que estén principalmente situadas entre el 0% y el 40% de mayor vulnerabilidad. Perdón. ¿Y en qué consiste esto? Es en un aporte monetario de mil pesos por familia. Por ejemplo, si yo tengo un registro social de hogares, y tengo mi registro social de hogares inscrita a tres personas que viven conmigo, vivimos tres personas, ese beneficio me va, eh, me va a entregar 65 mil por, eh, por cada integrante de ese grupo familiar. Yo vivo con, por ejemplo, si yo vivo con mi pareja, van a ser 130 mil 130, pesos por mí y por mi pareja. Esto se va a extender durante tres meses. Ya primero van a ser 65 mil pesos, al segundo mes van a ser 55 mil pesos y posteriormente ya al último serían 45 mil pesos. Va disminuyendo este bono, esta ayuda y como dije, se extiende por, eh, eh, por un periodo de tres meses. Para quienes estén, eh, esto es súper reciente, así que todavía no están como las plataformas para saber si, quiénes fueron beneficiarios con, con este subsidio. Pero es importante que la gente sepa que eso ya fue aprobado, fue publicado en el diario oficial, y que las personas que... Eh, eh, tengan la posibilidad de buscar alguna, de informarse si son beneficiarios lo hagan, ¿ya? Pero principalmente me interesa que las personas que estén interesadas si son beneficiarias o no, eh, lo revisen, que busquen las plataformas a través de internet, que llamen a estos call centers, eh, si la atiende siempre las noticias, la información siempre va a estar disponible. Y bueno, y lo último es el bono invierno ya que a lo mejor muchos pacientes tienen acceso a, a, ese, a ese beneficio. Al igual que el, que el bono COVID, que fue el que mencioné en, una, en un primer momento, este tampoco es un beneficio postulable. No es que yo me inscriba y vea si me lo, me lo asignaron o no, sino que de acuerdo a mi registro social de hogares, vieron de alguna forma si yo soy beneficiaria o no de ese, de ese bono que son aproximadamente 64 mil pesos, y que debería entregarse, al igual que el subsidio de emergencia que señalé anteriormente, a finales del mes de mayo. ¿ya? En mayo uno debería saber si recibió el bono de invierno y debería saber también si es beneficiario de este subsidio familiar de emergencia. Eh, estos son como lo, el plan que ha tomado el gobierno para de alguna forma sopesar la situación complicada y compleja que, han, que el general de las personas está sufriendo, porque como muchos sabemos, se ha dado mucho el tema del desempleo, eh, las oportunidades laborales han ido disminuyendo, entonces es de alguna forma una medida que ha tomado desde el gobierno para poder eh, apoyar a la gente que es considerada como más vulnerable económicamente. Por último, antes de terminar, eh, me gustaría señalar y poder ofrecer la ayuda eh, desde el área social eh, que represento, que es de la SODI, para los pacientes que tengan alguna duda, eh, quieran contactarse con mi colega Beatriz Moscoso y conmigo. Eh, tenemos nuestra, nuestras redes sociales, tenemos correo electrónico, eh, también desde los municipios, todos los municipios activan los planes de emergencia para brindar apoyo, ya sea a través de canastas de mercadería, para la gente que lo requiera. Están eh, los canales de información, están los call centers, si tienen algún familiar que puedan hacer el trámite por ustedes, convérselo eh, Pero primeramente yo quiero hacer un llamado a toda la gente a que no salga de sus casas Si tienen algún familiar que pueda hacer el trámite por ellos, que lo hagan pero primero está en la salud de los pacientes, antes que todo. Y sí, que... como pregunta adicional, Andrea, muchas gracias por esta primera parte, pero a uno le asaltan varias dudas, por decirlo así, asaltan. La primera es que exista la información en la página web donde se puede hacer la consulta, de manera simple. Sí. Segundo, sí, sí. que los pacientes no necesiten desplazarse a ninguna oficina, Exacto. o eh, que no tengan necesidad de asistencia presencial a hacer este trámite. ¿ya? Yo no sé si es muy precoz para hablar de ello o, o en ese sentido tú tienes información. Mire, eh, por lo que tengo entendido ahora todas las la formas de consultar si yo soy beneficiario o no de ciertos bonos, de ciertos beneficios que entrega el Estado, todo se puede hacer vía internet. Ya Siempre hay plataformas eh, digitales. Están, eh, por ejemplo, eh, bueno, como desde la informalidad, pero conozco gente de mi círculo cercano que, por ejemplo, fue beneficiaria del bono COVID. No es que haya ido directamente a alguna institución de manera presencial a preguntar si fue beneficiaria o no. Ahora todo se puede ver desde las plataformas digitales. Uno eh, tiene que buscar por, eh, puede buscar a través de algún buscador o llamar a Chilatiende, que es el 101, ese es como un, un call center que hay que maneja un montón de información. Pero está el, el call center del Chile Atiende, donde uno también puede consultar si es beneficiario de determinados beneficios que entrega el Estado. Esa es una plataforma muy importante también, que eh, las, los, las, los pacientes pueden acceder a ese tipo de, de plataformas uh -huh. para que no eh, concurran de manera presencial y se expongan, en este caso, a contagiarse. Uh -huh. Muchas gracias, Andrea. ¿Ya? Para los que, lo que recién se conectan, que veo que son bastantes... Les doy la bienvenida a, a este webinar, cuyo objetivo es establecer una conversación en relación al tema al tópico de la salud renal en tiempos de COVID-19. Esta vez es para Lilian McKenzie, ¿ya? Eh, nutricionista renal, ¿ya? Eh, ya les decía de amplia experiencia y quiero que nos toque dos tópicos, dos preguntas que llegaron que son aparentemente muy simples pero a la vez muy complejas, ¿ya? Eh, como como es, por ejemplo, cómo sanitizar los alimentos los envases, ¿ya? Eh, Lidia. La de poder participar en este webinar, especialmente porque en nuestra semana del riñón es para nuestros pacientes y más importante es que nuestros pacientes se sientan también eh, con posibilidad de resolver las dudas que, que día a día están presentes entre nosotros, ¿cierto? Eh, dentro de la responsabilidad que existe, que hemos conversado mucho nosotros, eh, entre los pacientes y el, el cuidar al otro, también está este tema de la alimentación, y hoy es el día en que tenemos que concretar esa información y observar cómo podemos apoyar desde la, lo, lo más básico, que es la desinfección y la sanitización de, de la superficie, por ejemplo, de los alimentos. Y para eso, yo hice una pequeña, pequeña presentación muy chiquitita. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes, pacientes que nos estén mirando o las personas que nos estén mirando, sacar un pantallazo, una foto de cómo, por ejemplo, diluir el cloro. Noticia. Entonces yo les quería mostrar rápidamente. ¿Cómo se diluye el cloro? Algo súper básico, pero que muchos de nosotros también hemos caído en no saber hacerlo. Y cuando estamos hablando de un cloro, que es al 4,9%, que es este típico cloro, no sé si alcanzan a ver ahí mi, mi puntero, 4,9%, el hipoclorito de sodio, que sí, eh, desinfectante en solución, pero esto, este numerito va variando muchos, en muchas concentraciones actuales de cloro, por ejemplo, hay el 2,9% así, y no se sabe cuál es la concentración efectiva para muchas personas para poder eh, eh, eh, sanitizar o desinfectar. Entonces en este caso, cuando estamos hablando de un cloro que está al 4,9%, que es el este típico en base, la desinfección pasa a ser 20 cc en un litro de agua. tal como se los puse ahí en rojito? Y eso quiere decir 4 cucharaditas de cloro en un litro de agua, cucharaditas de té. Ahora, uy, no quiero avanzar mi mi diapo, ahí sí. Este cuadro yo creo que sería bastante más factible para aquellas personas que nos están mirando en observar, cuando hay concentraciones de cloro diferentes en los envases, ver cuál sería la dilución en la cantidad de cloro en un litro de agua, y acá están las medidas. Así que también se los podemos entregar o enviar a aquellos que nos estén mirando, o pueden sacarle ahora un pantallazo, etc. Ahora, para que nosotros sanitizar primero las superficies donde vamos a preparar alimentos es súper importante. Y lo primero es que tenemos que remover las sustancias o lo, todo lo que sea eh, físico en, el, en, el, en, lo, en, lo, en las mesas. Y en ese caso, primero remover con un paño, ¿cierto? Ojalá húmedo. Posteriormente aplicar el desinfectante con la solución, ¿cierto? Dejarlo actuar por lo menos tres minutos y posteriormente enjuagar. Súper importante la ventilación les tengo que contar yo también pasé por una mala experiencia en un momento eh, con eh, cloro de exagerar la limpieza y no olvidarme abrir la ventana acá. Bueno, yo estoy en Puerto Ara, hace un poco de frío y eso generó que también tuviera problemas respiratorios. Entonces, a todos nos puede pasar y para evitar que a no nuestros pacientes les pase, ventilar y posteriormente enjuagar. Recuerden que el cloro se enjuaga. Ahora, para que nosotros saniticemos verduras y frutas, tenemos que tener una diferencia. Nosotros conocemos a frutas que son gorditas, ¿cierto? Las que tienen cáscara dura y tenemos aquellas verduras de hoja, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? En este caso la diferencia nos enmarca en la concentración de cloro, que son 5 ml por 3 litros de agua que podemos colocar en, en la lavaza ¿cierto? Lo más importante ahí es el tiempo de duración. Las verduras de hoja no pasar de 2 a 3 minutos sumergidos en esta concentración de cloro. Primero lavar la fruta y verduras, posteriormente sumergirlas, Dejarlas actuar, verduras de hoja, dos a tres minutos, y posteriormente las, fr las frutas que son con cáscara dura, bien lavadas, y sumergirlas no más allá de cinco minutos. Estas se dejan un poquito más de ratito. Posteriormente se deben enjuagar, y por favor, enjuaguen las frutas y verduras que sumerjan el cloro. De esa forma, estamos bajando la carga viral de esa fruta, claramente, y es más apta para la alimentación más inocua. Ahora, esto es súper importante. Cuando nosotros vamos al supermercado, no podemos asegurar que lo que venga, venga limpio. Y eso lo tenemos súper claro, y ahora con COVID tenemos más que claro que esto es, eh, es algo que, que tenemos susto de tocar, ¿cierto? Que el alimento lo tocó una persona, que el tarro puede venir contaminado con, con, con, con el coronavirus, famoso que ya estamos todos un poco asustados, pero tenemos que tomar la rienda y saber qué hacer, que es lo más importante. Entonces... Tenemos dos opciones, utilizar alcohol o utilizar cloro. Si utilizamos cloro, en la misma forma en que sumergimos la fruta y verdura, en la misma solución, 5 ml, en 3 eh, litros de agua, podemos sumergir, no, obviamente no el envase de, de, de, de, de arroz, porque si viene con una filtración va a ingresar el agua, pero sí por ejemplo los tarros, y los tarros se ingresan sin papel y se sumergen, y posteriormente se enjuagan, pero lo más simple es hacerlo con alcohol. Si contamos con alcohol, podemos utilizar, un, por ejemplo, un dispensador, yo tengo acá un dispensador, donde puedo colocar 70% de alcohol, 30% de agua, y colocarle a estos alimentos y el alcohol no es necesario enjuagarlo, el alcohol se evapora. Así que ahí también tienen otra opción. Ahora, respecto a la segunda pregunta, doctor, que se refiere a cómo realizar una dieta de tipo de emergencia, ¿cierto? qué es lo que hemos visto, y esto lo hemos conversado como, con personas del Comité de Nutrición de la Sociedad Chilena de Nefrología, que hemos aportado eh, desde nuestra experiencia, en, lo, en lo, eh, qué difícil es el día a día desde el punto de vista nutricional para todos nosotros, llevar una dieta, ¿cierto? Eh, qué dice se hace, además tener una dieta renal, ¿cierto? Con estas especificaciones, sobre todo cuando estamos, tenemos que hacer hincapié en estos puntos que eh, marqué un poquito más en negrito. Primero, Restricción de sal y líquidos es súper importante. No más allá de un litro al día en pacientes con restricciones de líquidos eh, estrictas o dependiendo de la diuresis, pero es importante. Por ejemplo, si se están disminuyendo las horas de, de diálisis, si estamos, eh, no sabemos qué va a pasar más adelante con las cuarentenas, o sea, la restricción de líquidos es clave. Y para eso también tener claro que la, el consumo de sodio tiene que ser exacto. Nada, mínimo, casi cero. Pero no reemplazar la sal por. Biosal o sal que contenga potasio, ojo con eso en los pacientes. Cuando hablamos de líquido tienen que considerar líquidos también el té, la jalea, la sopa, etc. Tengo una taza pequeña acá, tazas de 100 ml, tazas de café, que son las, las típicas que venden en todas partes, sirven para medir, porque son exactas, 100 ml, vienen estandarizadas. Eliminar los alimentos con alto contenido de potasio, y esas listas las, las tienen todos nuestros colegas, él, los enrollar y sí, los manejan, así que es importante. Y sobre todo la desmineralización de los alimentos, fruta y verduras, alta en potasio, fuera. Acá tenemos que ponernos estrictos. No demos chance a lo que no vamos a tener opción de mejorar. En, en medicina se ocupa mucho en, en la confianza hasta el peligro y no nos podemos confiar de algo que eh, realmente ya sabemos que en condiciones normales ya es un peligro, las hipercalemias, los, los, los aumentos de potasio, no incurramos eh, no en, en algo más, más eh, peligroso, que sería comer alimentos altos en potasio sabiendo que nuestras horas de diálisis están más reducidas. Uh -huh. que estamos pudiendo no tener alguna diálisis quizás en la semana, que, es, que sabemos, o sea, puede pasar. Tenemos que ser mucho más astutos en ese caso. Adecuada ingesta proteica, si hay disminución de horas de diálisis, porque recuerden que los alimentos altos proteína tienen mucho fósforo. Usar los quilantes de fósforo en los tiempos de comida, dependiendo de la prescripción, pero es muy importante. No se dejen de tomar los quilantes cuando están prescritos. Importante. Y comer en la diálisis previo, o sea, perdón, comer en la casa previa a la diálisis. Eso es, es algo que, que tenemos que tener en cuenta. Una de las recomendaciones importantes de la FUTAC actualmente es no consumir alimentos en la diálisis y tiene una razón importantísima. No nos podemos arriesgar a que ustedes se enfermen o contagien a alguien porque están comiendo en la diálisis. Recuerden, recuerden que cada vez que nosotros abrimos la boca salen gotitas de saliva que nosotros no vemos, no percibimos y que podemos tener en las manos, etc. Entonces, si estamos todos esforzándonos por cuidarnos entre todos, como hablaba hace un ratito, la solidaridad se decía, ¿cierto? Seamos solidarios, porque hoy día el hecho de comer en diálisis también tiene un riesgo para todos los que están presentes. Se enferma un turno, y, o sea, se enferma una persona un turno, se enferma todo el turno. Contagiamos a nuestros compañeros. O sea, tenemos que ser muy conscientes de aquí y ahora. Y eso es clave para que demos la pelea de este día. Bueno, muchas gracias, Lilian. La, la verdad es que yo diría que adherir a la dieta uh, es una necesidad y más que una necesidad, yo un tema de supervivencia, ¿ya? Vamos a entrar, Dios quiera que, que no sea por largo tiempo, pero pueden haber épocas difíciles, pueden haber adecuaciones en el tiempo de diálisis, puede que el abastecimiento de alimentos saludables no sea el óptimo, entonces, o que, la, o que el ambiente socioeconómico del paciente también limite el acceso a los alimentos que nosotros llamamos saludables. Por lo tanto, ahora yo quisiera pasarle eh, la pregunta a id ¿cierto? Que la tenía perdida, ¿ya? ahí de Mellado, como le decía, ella es nefróloga. Y la primera pregunta es, es si me contagio de coronavirus, el famoso sarco cov -2, ¿es necesario cambiar mi terapia para la hipertensión arterial? En particular si estoy tomando los Aptan o Nalaprim. Bueno, doctor, ¿qué le y se ha hablado bastante en que sí, que no, que se debe, que no se debe tomar. Lo más importante es mantener todos los parámetros controlados de hipertensión, diabetes, para evitar más complicaciones cuando uno se contagia del virus. Entonces lo más importante es no suspender los medicamentos, porque el control de la presión arterial es lo fundamental para no tener complicaciones futuras. Uh -huh. Bien, Aida, te quieres quisiera hacer una segunda pregunta, ¿ya? Al tiro, también cortita respuesta ¿Qué medicamentos debo tomar para evitar el contagio de COVID-19? Extraña pregunta, pero ¿qué, ¿qué piensas tú? Lo fundamental acá es que de verdad no existe ningún medicamento que prevenga el contagio. El contagio se previene con las medidas universales, lavado de manos, distanciamiento social, fundamentalmente. Con todo lo que se ha hablado, digamos, en, en todas partes, ¿Ya? No tenemos un medicamento que nos haga evitar el contagio. Debemos prevenir y fomentar. Bien. Eh, quisiera continuar, porque el tiempo en verdad que avanza rápido, con Alejandra Correa. Alejandra está en ahí, Alejandra. Alejandra, ella es eh, enfermera clínica de la Unidad de Nefrología y Diálisis del Hospital de Puerto Montt. Así que también bien, bienvenida y muchas gracias por estar presente. La primera pregunta que yo tenía es, ¿Cómo se deberían dializar los pacientes que se contagien con COVID-19 en un centro de diálisis externo, extrahospitalario? Bueno, antes que todo, buenas noches, gracias por la invitación, me da gusto que haya mucha gente interesada en esto. Eh, en relación a su pregunta... Eh, eh, la verdad es que hoy en día lo que más nos repiten es quédate en casa y nosotros tenemos un grupo de seres humanos que necesariamente tienen que salir tres veces a la semana a sus terapias porque eso los convoca para poder tener una buena o mejor calidad de vida. ¿Cómo debieran dializarse? Bueno, yo creo que eh, hoy en día eh, todos los centros han tomado medidas, ¿ya?, eh, en general, la recomendación parte desde el momento en que salen de su lugar, de la casa, ¿ya? Y tiene que ver con el transporte, ¿ya? Eh, idealmente en un transporte individual, la realidad en Chile es que los pacientes se transportan muchas veces en un furgón, eh, y la recomendación sería que este paciente se, se, se puede ser individualmente, ya sea en un furgón del centro o que se pudiera hacer algún tipo de coordinación con un centro hospitalario o algún cefam en el que ellos pudieran transportarlo eventualmente, en, por ejemplo, en una ambulancia. Ya esto, todo puede ser, es como una noticia eterna en desarrollo porque no sabemos el nivel de demanda que pudiera tener esos centros. Luego está todo lo que es el ingreso a las unidades de diálisis, acá nosotros en conjunto con los centros externos se hizo una reunión en marzo, un poco para conversar las realidades locales y poder establecer una medida eh, efectiva en caso de tener pacientes COVID positivos. Eh, yo creo que todos partimos pensando en que todo paciente COVID se debiera realizar en una, una unidad hospitalaria, pero la realidad es que no hay cupos y que en algún momento se pueden necesitar realizar en centros en sus propios centros ya y en ese sentido bueno eh, primero hacer una segregación de áreas de personal ya eh, un tema de las entradas y las salidas ya el contacto entre pacientes covid y no covid en medidas generales la sugerencia podría ser eh, si son un turno completo, por ejemplo, eh, eh, que ellos estén en un área definida, ojalá en un último turno, para poder permitir además la desinfección y sanitización del lugar. Y por otro lado, eh, eh, personal exclusivo, ¿ya? Ese personal no puede atender a otros pacientes ni pacientes de otros turnos. Eh, en, la, en nuestra realidad, nosotros no tenemos pacientes contagiados en nuestra unidad, gracias a Dios, eh, propios, digamos, de nuestra inducción, pero sí nos ha tocado dializar pacientes que son de otros centros y que han venido eh, en este ideal de que se dialicen en unidad hospitalaria, ¿ya? y se segregó el área, se segregó un módulo en donde estos pacientes se atendían con eh, enfermera exclusiva y personal exclusivo sin relevo, eso quiere decir de que la enfermera empieza y termina y se queda ahí atendiendo al paciente sin salir de ahí, con sus elementos de protección personal estricto. Lo otro, <coughs> eh, en relación a la segregación, es que también implementamos un sistema en que hay una sola persona, con su elemento de protección personal, que atiende, toca y tiene contacto directo con el paciente, y en las otras eh, el asistente, en este caso el técnico paramédico, eh, o la persona que asiste, eh, es como, no sé, suena como gracioso, pero es como la contaminada y la limpia ya esa persona jamás tiene contacto con el paciente, solamente asiste, asiste eh, con elemento de protección personal desde lejos, y lo otro súper importante el sistema de registro, la ficha de enfermería no entra al área COVID, eso lo llamamos nosotros un área COVID, y tenemos un sistema eh, a lo mejor práctico, puede resultar, no sé, caro, pero eh, el asistente limpio es quien toma una foto de la hoja de enfermería la deriva un correo electrónico y se imprime la foto. Y la hoja de registro que utilizó la enfermera con el lápiz que también se vota, eh, se elimina. Ya, porque ese también es un punto de quiebre importante. Los lápices, todo lo que tiene que... que, que te va a un contacto, contacto directo. Por lo tanto, la segregación, del perso segregación de personal y áreas es súper importante. Y lo otro es que cuando son varios turnos, ya es importante que sea en el último turno, pero de no ser posible no puede haber una entrada eh, igual eh, para los pacientes no COVID o pacientes sanos y el paciente COVID. Y aquí es súper importante la educación, ¿ya? Porque eh, hay un tema en el que los pacientes se sienten discriminados, ¿ya? Hay una discriminación de repente social, los pacientes se sienten eh, se sienten enfermos y se sienten que van a ser discriminados, o sea, ojalá por ellos no sepan que, yo te, que tienen COVID. Y ahí el manejo del personal es súper importante, como decía María Molina, el miedo a contagiarte, a contagiar, a, a, a llevarme esto para la casa, a que la, la, la enfermera me contagie porque ella no se cuida bien. Hay todo un tema emocional y de contención eh, que es súper importante, porque aquí la adherencia a las instrucciones del personal, que tienen que ser súper claras, eh, eh, depende mucho de esa confianza, de, de, de este binomio entre enfermera y paciente, del equipo de salud paciente. Mm. Ya, eh, Bueno, lo otro importante que yo quiero destacar es un poco eh, el reforzar el retiro de los elementos de protección personal del personal que atiende. Aquí hay personal con, con enfermo, o sea que se enferma. Y el punto de quiebre que nosotros hemos visto más importante es no en ponerlo, no en atender, no en acercarme al paciente. Yo me pongo regio la mascarilla, pero en el momento en que me retiro los elementos de protección personal, se, se generan los mayores quiebres, ¿ya? Y en ese sentido es súper importante que los centros refuercen eso y, eh, porque eso le va da seguridad también al personal. ¿Ya? Yo, imagínense, yo enfermo y el personal que me atiende eh, nervioso. En la medida que está claro, hay conocimiento y seguridad, esto va a ser mucho más llevadero. Pero lo importante es identificar estos puntos de quiebre. Eso. No sé si aclara la duda. Eso es lo que nosotros hemos sí. tratado de implementar. Sí, Alejandra, en verdad que en relación a lo mismo, ¿cierto? Aprovecho una consulta que hace Jacqueline Stubin, que pregunta justamente... Eh, desde el hospital, el municipio u otros, para cumplir con esto del traslado, ¿ya? Eh, para evitar el contagio en el traslado, ¿cierto? Eh, y también podría ir, ¿cierto?, para nuestra invitada, asistente social de ASODI. ¿Hay, hay algo, alguna, algún tipo de ayuda? ¿ya? Particularmente los pacientes en diálisis que bien sabemos que en ese aspecto son, son bastante dependientes de lo que le entregue el centro de diálisis, ¿Ya? Esa eh, es una pregunta que hacía, bueno, que hacía recién desde, desde el chat, ¿ya? Eh, ¿Contesto? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. yo en realidad eh, las directrices de, de, de, de coordinación eh, no las conozco exactamente. Lo que sí eh, se hace eh, en estos momentos es un sistema eh, de, sí. de solicitud de ambulancia, ¿ya?, eh, lo importante ahí es la coordinación, bueno, con asistente social, ya avisar prematuramente, eh, eh, precozmente, digamos, la necesidad del transporte, eh, nuestra realidad es muy diferente a la que ustedes tienen en Santiago ahora. Ya eh, a, a Ustedes ya, ya están con esto, nosotros hemos tenido un poquito más de tiempo para pensar cómo hacerlo. Pero lo, los, los centros de salud, los CEFAM, en estos casos la municipalidad, la labor del asistente social va a ser tremendamente importante para poder transportarlos individualmente, porque usted comprenderá que los centros eh, transportan a cuánto, 12 pacientes, 15 pacientes por furgón, dependiendo de eso, y no, no, no, no me puedo meter en sus realidades, probablemente no van a poder traer a un paciente COVID, a menos que venga un furgón lleno de pacientes COVID, ¿me entiendes? Y coordinar eso en un turno para que todos coincidan probablemente desde el punto de vista operativo no lo sea. Pero sí existe la posibilidad de que a través de eh, asistencia social, las municipalidades, pueda existir un transporte seguro en ambulancia con todo lo que eso significa. Porque nosotros acá tenemos pacientes que los transportan ambulancia y los eh, choferes y los asistentes también recibieron un cierto entrenamiento para poder hacer desinfección de esa ambulancia. Porque esa es la idea, de que esta cuestión, claro, no me transporte y yo me co contamine la persona que transportó y al siguiente que va a transportar. Ya hay todo claro. un tema ahí que es importante, no solo los que atienden directamente, sino que todo el equipo que tiene contacto con este paciente. A mí consulta. me gustaría complementar. Sí. sí, como con lo que señalaba Alejandra, eh, por lo general, el, como la gestión de recursos para traslado de pacientes, eh, sin lugar a duda, es, es algo que desde los municipios eh, va a depender mucho, por ejemplo, de varios factores. Por ejemplo, si hay un factor de ruralidad, si, eh, un montón de factores. Siempre para efectos eh, de lugares que están como más aislados, puede que el, el recurso por parte del municipio se geste. Ahora, pensando como en un, en un CEFAM, claramente es como el único traslado con el que cuentan ellos es la ambulancia y siempre va a existir como el discurso por parte del, cons, del consultorio que no tiene ninguna dificultad en trasladar al paciente, pero si hay, otra, hay otro paciente que a lo mejor no se realiza y están en una situación de riesgo mayor, van, ellos van a priorizar, ¿ya? Eh, pero siempre, siempre se puede, se, puede, se puede gestionar ese tipo de ayuda, pero es algo que se tiene que hacer con tiempo, es algo que, que el rol, por ejemplo, de nosotras como trabajadoras sociales es fundamental. Yo no sé si esa pregunta está como relacionada con regiones, estará como... Eh, siendo consultada aquí en Santiago, porque son dos realidades distintas a mi parecer. No sé si Alejandra pensará lo mismo, de eh, que el sí. tema de los traslados de pacientes es distinto aquí en, en región metropolitana, como podría ser en regiones? Eh, bueno, eh, acá bueno tenemos el tema del aislamiento de las islas, de mucha ruralidad, tenemos muchos pacientes que vienen, no sé, por, de Guayahué, carretera austral, ya que son turnos completos, que sea coordinado con municipalidad para que sean transportados. En ese sentido, mira, no, esa parte no la hemos conversado, pero yo creo que una de las posibilidades sería, eh, muy a pesar, ¿ah? porque esta cosa pasa por, por, por un poco separarte de tu familia, no lo podemos tener hospitalizado probablemente porque los cupos no van a dar abasto, eh, y ahí es donde tal vez no es eh, tan irracional pensar en que existen estos tipos de, ay, me, me olvidé el nombre, como eh, tus lugares de cuarentena que admiten personas con COVID, por ejemplo, no sé, personas que viven mucho está enfermo, viven cinco personas, tienen un solo baño, entonces te van te vas a esta residencia en donde sí sea factible ser trasladado dentro de la ciudad. Yo la, esto yo estoy corriendo con colores propios, es una cosa que a mí se me ocurre que pudiera suceder, eh, dada la alta ruralidad, porque imagínate traer de no sé de una isla tres veces a la semana un paciente, y lo que mencionaba también el doctor Pais, que eh, no es tan irracional pensar y tal vez evaluar en, en estas dietas que son súper estrictas y tal vez barajar la posibilidad de que sea menos frecuente. Es un caso súper complejo traer un paciente desde una isla en pleno invierno. Entonces, claro, no es tan eh, irracional pensar que a lo mejor este paciente va a tener que estar en una residencia mientras dure su cuarentena y su tratamiento. Mm. Eh, muchas gracias, eh, Alejandra. Mira, eh, el doctor Rubén Torres es nuestro presidente de Sociedad Chilena de Nefrología, nos envía un saludo a todos, les agradece a todas ustedes estar acá en este webinar. Eh, hay un elemento que forma parte de la cotidianeidad que se nos olvida, el celular. ¿Ya? En este contexto de pandemia, eh, ustedes concordarán en que es un elemento que ayuda y nos puede perjudicar si no tenemos un adecuado manejo, desinfección de este aparatito. ¿ya? Así que eh, en, algo, en algún minuto infórmense en las redes respecto a mensajes relacionados, pero el celular, andar sacando del bolsillo el celular, colocándoselo en la oreja, pegado a la mascarilla, es un problema. Piénsenlo así. El, el otro ¿Ya? Y que es otra las preguntas, las planteo porque es importante también. Eh, nos preguntan con respecto al retiro de fármacos, sea en clínicas, por ISAPRE o sea en los hospitales públicos. ¿Ya? Eh, la realidad es que no es tan evidente cuál es la respuesta. ¿Ya? Eh, lo ideal es que sean procesos que se puedan hacer a través de la, de la página o no presenciales o una persona que ayude al paciente a dirigirse al lugar de, y ojalá que se entienda, las filas en las farmacias existen, ¿ya? Y esa realidad también debe ser controlada, tiene que la municipalidad, el hospital público, la dirección de servicio, hacerse cargo que en las filas nuestros pacientes se exponen al riesgo de contagio, ¿ya? Y bueno, quisiera darle ahora la palabra a Miguel. Miguel es presidente de la Asociación de Alisado y una de las preguntas, Miguel, es esta. Una de las estrategias de los centros es el triage para detectar casos sospechosos. ¿Qué hacer frente a la poca colaboración de pacientes y o familia en entregar información respecto a posible contagio, contacto estrecho, en otras palabras? Buenas noches, doctor Pérez, gracias por la invitación. Buenas noches a todas y a toda la gente que nos está escuchando, realizados y trasplantados especialmente y a sus familias. Eh, respecto a la pregunta y en concreto, es eh, difícil eh, eh, someter, digamos, a la voluntad de los pacientes y imponer cosas eh, con realidades fuertes sin tener un diálogo eh, eh, y un convencimiento con el paciente propiamente. Eh, los pacientes en diálisis, la mayoría de los pacientes siempre estamos aquejados, lo digo con paciente con más de 30 años en diálisis, habiendo conocido una gran cantidad de pacientes eh, eh, en diálisis trasplantados, siempre tenemos eh, problemas de, de adhesión a las cosas que se nos imponen propiamente. Si podemos tener la posibilidad de que haya un jefe médico, una enfermera coordinadora que nos invite a a eh, desarrollar, digamos, las pautas de seguridad, las pautas de manejo con esta enfermedad, las pautas de tratamiento y las pautas en las que nosotros podemos estar mejor. Nuestra salud, la salud de la familia, la salud de las gentes que se dializan con nosotros y de nuestros prestadores de diálisis, yo creo que vamos a poder tener una mejor comprensión. Y en ese sentido, eh, hago también un llamado a todos los pacientes que se dializan a seguir eh, todas las pautas que nos han enseñado, desde el lavado de manos, el uso de la mascarilla, que nosotros lo pusimos mucho antes de que sea obligatorio, el, el tema de la limpieza de los pies también para pesarse, ahora el tema de la comida, que, eh, que no se puede comer en diálisis, que pueden ser complicadas para nosotros como pacientes. Y en ese sentido, eh, decirles que esto es simplemente y únicamente, porque lo que se está haciendo es privilegiar la salud, especialmente del paciente en diálisis, porque somos mucho más susceptibles de un contagio y una enfermedad grave. Ese es el tema. El, el tema es que una, una enfermedad de estas características como el COVID nos puede llevar a una situación sumamente catastrófica para los pacientes. No estamos en las mismas condiciones que un paciente que se puede contagiar, que una persona normal que se puede llegar a contagiar. Y en este sentido también eh, dirigir eh, nuestras miradas a que, eh, los pacientes tengan una mayor presencia y una mejor voz en el contexto público. ¿Y a qué me quiero referir en este aspecto? Mm. Hay pocos eh, medios de comunicación y medios gubernamentales que están reflejando el tema eh, de la idealidad del paciente en el sentido de buscar un acercamiento a los pacientes. Tenemos varios pacientes los problemas, como el problema de los test, que no tenemos lugares para hacer los test o tenemos que ir a tomarnos un test cuando los piden y a pesar de no tener la enfermedad, nos contagiamos ahí porque estamos 4, 7 o 10 horas esperando, esperando que nos tomen el test y en ese momento puede ser que nos lleguemos a contagiar. El otro problema importante es el tema de los desplazamientos y ya lo hemos dicho, lo hemos recalcado, tratar de que en lo posible eh, los pacientes se puedan trasladar eh, por medios propios eh, no eh, en, en furgones, aunque eso es muy difícil. Hoy en día hemos visto esta realidad y hemos visto que es muy difícil. Y eh, tratar de que tal vez haya una subvención, puede ser una subvención municipal, como lo decía Andrea, algunos municipios sí hacen, tenemos conocimiento, pero algunos municipios también han quitado este tema. En definitiva, eh, tenemos que buscar eh, lograr una concientización real entre pacientes entre nuestros eh, prestadores de salud, entre los funcionarios de salud, para o entre todos juntos poder llevar esta enfermedad. Y logramos, eh, logrando este tema, siendo muy transparentes en lo que es la enfermedad, en lo que es la cura de la enfermedad, en lo que puede devenir una enfermedad con complicaciones, poder llegar tal vez a, a seguir un camino juntos y que nos permita desarrollar eh, una trayectoria mejor frente a un virus que tampoco tenemos la conciencia de cómo es totalmente, no lo conocemos totalmente, y estamos en un camino que justamente vamos a ir aprendiendo poco a poco de este virus y cómo lo vamos a poder manejar. Muchas gracias, Miguel. Le voy a pasar la palabra a Soledad. ¿ya? Aquí me está, bueno, me estaba pidiendo yo creo la palabra antes Alejandra. Alejandra. No sé si hay algo que agregar, Alejandra. Alejandra. Sí, en realidad era en relación a los medicamentos, por ah, yeah. cortito. Yeah. Es una yeah. experiencia, ustedes, en, en relación a ir a buscar los medicamentos, la exposición de los pacientes, eh, acá eh, se implementó un sistema en que en el centro se, se hace la receta, el, el médico evalúa exámenes que se usa, se hace la receta, y eh, esa receta se centraliza en el hospital, y bueno, hay un tiempo de, de carencia, porque por supuesto son muchos pacientes, ya y el hospital eh, lleva esta canasta de medicamentos al centro de diálisis. Los pacientes no acuden al hospital a buscarlo, y la verdad es que hasta ahora, hoy día iba a preguntar, pero no, no alcancé, ha funcionado con, con sus con sus reparos en realidad, porque es una puesta en marcha, pero están bastante satisfechos porque evitamos una salida más de los pacientes y una fila más de los pacientes. Eso era como eso, nada más. No, es una muy buena idea, de hecho ya lo he escuchado en algunos hospitales acá de Santiago que están tratando de contactarse con las municipalidades para que ellos sean los que entregan la canasta de medicamentos y eviten justamente esta exposición de la cual hablaba Miguel. Ahora, eh, María Soledad. Dígame. Eh, Llevamos 11 semanas con esta historia, pareciera un siglo, como dicen algunos. ¿Qué herramientas debo desarrollar para disminuir la ansiedad frente a esta pandemia? La nuestra, la tuya, la de los pacientes, Primero. todos. Gracias por la pregunta, Edgar. Mira, primero que todo, tener claro que la ansiedad es una reacción natural de los seres humanos para prepararlos a situaciones de riesgo-peligro. o ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en que el peligro no solamente viene de lo externo, como en este caso sería el famoso COVID, sino que también viene de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por lo tanto, eso exacerba un poco más esta sensación de, de alerta y se convierte en una situación un poco más compleja ya. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Yo creo que es súper importante anticipar. Anticipar saber qué cosas son las que yo tengo que hacer en el tiempo que yo voy a estar en mi casa, encerrada, etcétera Y este encierro, que no sea algo tan forzado, por favor, pensar que nos estamos haciendo un gran bien, que los beneficios son muy superiores a los perjuicios de estar encerrado. Si yo estoy encerrada, me, me, me hago voluntaria de este encierro y eso va a bajar un poco mi nivel de ansiedad porque si yo estoy encerrado me siento así como que tengo que escapar porque esta cuestión es, es demasiado forzada. Y la idea es que nosotros nos amiguemos con esta situación. ¿ya? Y, y para eso primero anticipar qué cosas, problemas podría tener por estar encerrado, cuentas que pagar, cosas que hacer, eso me va a ayudar un poquitito a estar más tranquila. Otra cosa es tener claridad que la alimentación que yo tengo va a estar satisfecha, la que necesito. ¿Ya? Eh, lo que, a ver, aquí hay, hay, hay una, mu una muestra clarita de ansiedad: es ver esas tremendas colas de la gente previo a, a las cuarentenas, dado que eh, los supermercados nunca cierran. Están abiertos igual, pero la gente se pone ansiosa y sale y corre a ver si puede acaparar incluso. Eso no ayuda. ¿ya? Eso estimula incluso la ansiedad. <coughs> Tener redes de apoyo, súper importante eso, tener redes de apoyo y aprovechar estas vías, digamos, de redes sociales para mantener contacto con la familia si es que tenemos la mala suerte de tener que estar muy distante de la familia. Entonces es súper importante mantener ese contacto, que es una forma de estar con los otros, es una forma de no estar tan aislado. Eso también va a ayudar. Buscar información en fuentes fidedignas y confiables. Vuelvo a repetir el tema de la fake news, que son absolutamente atemorizantes. Eh, ponerse tareas. Uno, Una de las cosas que, que dificulta el, el estar en casa es que no hay nada coordinado, entre comillas, digamos, ni nada que tenga que ver con rutina. Es como que, pues ya, estoy en la casa y se me olvida todo el orden. El orden de lo que debo hacer o debo dejar de hacer para mantener una vida lo más, comillas, normal dentro del, del encierro. Entonces, desde esa perspectiva, ponerse tareas de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me ¿Voy a ponerme un horario? ¿Me voy a levantar temprano? ¿Me voy a vestir? ¿O voy a andar todo el día en pijama? ¿Que uno se tienta a hacer eso? La idea es no. La idea es generar eh, tareas, generar rutinas, mantener rutinas. Los papás con los hijos en, en un momento van al colegio, entre comillas, ¿cierto? Hacen las... La, la, las tareas y las actividades eh, educacionales, otro, en, en otro momento está el acoso del teletrabajo, que también eh, pone muy ansioso porque uno siente, yo no sé por qué nos pasa eso, pero siente que tiene que cumplir mucho más que estando en el trabajo. Por lo tanto, la gente que hace teletrabajo, yo he escuchado mucho, trabajo mucho más que si estoy en la vega, porque hay una sensación de que uno como que le debe al trabajo. Y eso también tiene que ver un poco con la ansiedad. Entonces, eh, eso principalmente. Eh, y mantener la confianza de que esto se va a acabar. Porque eh, eh, si yo estoy angustiado constante, perdón, quiero hacer una diferenciación. La ansiedad es esta, esta sensación como expectativa, ¿cierto? De, de, de, pero cuando empieza a tener componentes físicos, de malestar físico, ya se convierte en angustia. Y cuando entramos ya en el tema de más de lo patológico, podemos hablar de ataques de pánico o crisis de pánico. Y eso es lo que tenemos que evitar porque ahí sí necesitamos apoyo eh, profesional, psicológico, psiquiátrico y educación. Eso. Bueno, muchas la veces. pregunta? Eh, sí, en el espacio tan corto de tiempo que tenemos, sí, ciertamente te es una... Que, que, que da, da para pensar también eh, en nuestro futuro, ¿eh? ¿ya? Porque no nos podemos tampoco quedar con la idea de que vamos a quedar enclaustrados en la tecnología, enclaustrados en los ambientes cerrados, solo con el celular, con el smartphone, con el computador, el iPad, etcétera, ¿ya? también sentir la necesidad de salir a la calle en algún minuto para gozar un poquito este espacio abierto, la naturaleza, los parques, que tal vez los descuidamos, ¿sí? para, que, para no ir muy lejos. También es una oportunidad, es una enseñanza, una recuperación de nuestros espacios a futuro. ¿ya? Ahora, eh, de eh, lamentablemente el tiempo, pucha que pasa rápido. ¿ya? Yo quisiera a idea preguntarle, ¿cierto?, eh, con respecto, hay una pregunta que es compleja, pero ¿debe suspender la medicación inmunosupresora un trasplantado renal que se contagia de COVID-19? ¿Se escuchó? Lo primero que tiene que hacer es. Con ellos, el paciente no debe no debe muy importante el tipo de trasplante. Aide, se perdió el audio, ¿ya? Eh, a ver, mira. En relación, a, en relación a esa pregunta, la entendí clarito, ¿no? ¿no? hay indicación de suspensión de tratamiento, sea hipotensores, sea inmunosupresores u otros, ¿ya? Hay que tener mucha paciencia, pero la gran ventaja que tiene el trasplantado en relación a pacientes de es que puede hacer cuarentena, ¿ya? Esa es una pregunta que aquí también se reitera, del punto de vista del trasplante y del punto de vista también de la búsqueda de los fármacos, ¿ya? Tengo la impresión que también aquí se puede, hacer un, se puede hacer un análisis bastante rápido para que la farmacia tampoco sea un sitio de aglomeración, ¿ya? Ese también es un llamado para que la logística de la farmacia en estos periodos de pandemia, sean consultorios, sean hospitales, modifique un poco, ¿ya? Eh, en, en las preguntas directas, eh, hay, varias, eh, hay varios comentarios ¿ya? que dicen relación con los temas que se han tocado. Eh, el enfrentar las condiciones actuales y minimizar los riesgos para los pacientes. ¿ya? Evitar traslado en furgones y exposiciones en los centros de diálisis. Es un mensaje que envía Gustavo Ricón. Eh, Héctor Ayala plantea que los pacientes se niegan a las medidas tomadas en el centro de diálisis. Porque dice que no están contagiados y porque en furgón de traslado están todos asomados. ¿Ya? Eh, la Lili quiere plantear algo. ¿Dónde estoy? Acá estoy hablando ya. Eh, más que nada está respondiendo las preguntas que están haciendo a través del chat, eh, súper interesante, contestar algunas que eh, va de acuerdo a me lo hicieron recién, que yo, me parece algo interesante plantear en cuanto al desafío que va a ser la parte económica de muchas personas que se van a ver golpeados por eh, la cesantía o por la disminución de sueldo y todo lo que se nos quiere como país, que nos vamos a tener que levantar en verdad en el mundo, todos juntos. Entonces, es súper importante tener en cuenta qué es lo más caro en la alimentación. Generalmente son las proteínas, carne, pollo, pescado, etcétera. Ya sabemos que tenemos restricciones de fomóforo, etcétera, pero es importante saber que la proteína más barata sigue siendo la clara huevo. Entonces, aliado. Uno, dosificar los alimentos. No compren alimentos que no son necesarios, que las papas fritas... Encerrarse no, no significa encerrarse a comer. Ha habido un, un tema importante que ha sido a nivel mundial, que es creerse Masterchef en este momento de pandemia, que no, todos están muy creativos para cocinar, y ha, ha habido un aumento de peso. Como hablábamos hace un ratito... El tema de la ansiedad es algo normal. Sin ansiedad seríamos inhumanos, estamos todos un poco ansiosos basalmente, no sabemos lo que va a pasar, hay incertidumbre, etcétera. Eso genera que cerebralmente necesitemos serotonina, y la serotonina, el precursor de la serotonina es el triptófano, y viene de los alimentos, pero para que este triptófano esté ahí presente, tiene que haber insulina, entonces necesitamos ese chocolatito, necesitamos ese poquito de azúcar. Y esto empieza a jugarnos en contra, porque esa ansiedad, que está ahí basal, esa liberación de serotonina que estamos buscando, mm. la estamos buscando a través de los alimentos, que podría ser a través del ejercicio también, claramente, pero pocos poco van a quedar fitness, sería bien bueno, pero no, no, no es la mayoría. En este caso, para dosificar lo que va a ser el consumo y el gasto en dinero de los alimentos, primero estructurar el día de los alimentos, hay que planificarlo como un horario colegio. No podemos estar todo el día comiendo, o sea, hay que tomar desayuno, tener una colación, almuerzo, merienda, cena. Eso da una estructura en la casa, y ojo a los que tienen niños, les da una estructura a los niños, de que no estén todo el día comiendo. Esto no es chip libre, no, la vida continúa pero en la casa. Y como hablaban muy bien hace un ratito, uno se levanta a las 8 de la mañana a trabajar, y terminan a las 8 de la noche trabajando, y esto es como el día de la marmota, todos los días igual. No puede ser eso, tienen horarios protegidos, los horarios protegidos son de la alimentación y de descanso, eso tiene que existir. Entonces, estructuración de la alimentación, dosificación de los alimentos, comprar lo justo y necesario, esto todavía no, no es acabado el mundo, pareciera... Eh, el apocalipsis, pero todavía no lo es. Así que tenemos que lograr estar estable. Y la forma de estabilizarnos también es observar que existe control alrededor de nosotros. El comprar más y contar con más alimentos en la despensa hace que uno come más. Eso está estudiado. Si hay más comida en la mesa, uno come más. Entonces dosifiquen, dosifiquen y prioricen lo que es importante para su nutrición. Eso como consejo. Bueno, mucha, muchas gracias Lili, y por cierto que no nos olvidemos que tenemos una de las incidencias de obesidad sobrepeso top en Latinoamérica, así que por favor, eh, como agregaba lo tuyo, no olvidar el ejercicio. Tenemos que ser creativos, así como los Masterchef, bueno, habrá algún tipo de creatividad en torno al tema del ejercicio. Yo creo que llegó el momento ya, eh, si Andrea me lo confirma, de cerrar, ¿ya?, eh, yo dejaría una, un breve, una breve reflexión de cierre, ¿eh? ¿ya? Eh, eh, Miguel, estamos contra el tiempo. <ríe> ¿Sí? sí ya. Miguel, algo cortito. De, de acuerdo a las preguntas, eh, me preocupó eh, que haya un tema de que los pacientes no hacen caso a los cuidados que indican en, en las salas de diálisis. Y ahí yo creo que es fundamental y como azodi y como paciente, yo llamo a todos los realizados a que hagamos caso a lo que nos dicen nuestros médicos y nuestras enfermeras, porque al final lo que están haciendo es cuidar nuestra salud. Solamente eso. Gracias. Ya, gracias Miguel. Este es, este es un comentario que también recibimos, en, sí. y me pareció que es, es como el preámbulo tal vez al, al otro webinar que esperamos tener. ¿ya? Y dice, la mayoría de los pacientes han perdido o suspendido su control en el CEFAM o en su hospital base. Estamos en modo covid ¿Y qué pasa con los no COVID? Nuestros pacientes no solo se pueden contagiar de COVID, también pueden, ¿cierto?, evolucionar negativamente con las consecuencias negativas que tiene esta pandemia y su comorbilidad, sus enfermedades de base, ¿ya?, que siguen su ritmo. Si no porque estemos en onda COVID, las otras cosas no progresan, ¿ya? Entonces... Eh, se ha complejizado lograr conseguir exámenes para evaluación del paciente con enfermedad renal y/o determinar cambios en las indicaciones de los pacientes. Es cierto, Alejandra, solemos nosotros repetir la receta, ya sin control presencial, con lo que nosotros llamamos una teleconsulta, telemedicina, cierto, una teleasistencia. Ya eso tampoco debe ser etern debe eternizarse. Ahí también hay un concepto de la creatividad en relación a las etapas que vamos cumpliendo en esta cuarentena. Si llevamos 11 semanas, ¿cierto? No vamos a poder seguramente seguir haciendo más de lo mismo en la semana 15, la semana 16, porque todos los temas que se han tocado aquí son importantes, ¿ya? Pero también es importante eh, el retorno gradual al cuidado, ¿ya? En general, ¿ya? El COVID lo vamos a enfrentar con distanciamiento, Físico, eh, no es social, es físico, ya con protección a través de mascarilla. Miguel, a los pacientes, porque veo varias preguntas aquí, que dicen que la mascarilla o no la usan en diálisis, es un grave error. Ojalá tuviésemos para todos mascarillas quirúrgicas como mínimo, pero hoy día sabemos que debemos contar con mascarillas eh, de textil no tejido, TNT, que le llamamos artesanales, que son menos eficientes, pero en eso eh, no hay que perderse, ¿ya? Hoy la mascarilla es un elemento esencial de protección personal para pacientes y para el personal que los atiende, ¿ya? Eh, en definitiva, eh, les, les quiero dar las gracias a todas... Ustedes son la fiel expresión de lo que es un equipo de salud. Fundamentalmente, fíjense, son mujeres, ¿ya? El porcentaje de mujeres que hay en los equipos de salud es superior al 70% en general y eso los transforma en un team muy espectacular y muy particular también, ¿ya? ¿Ya? Pero les quiero expresar eh, nuestro agradecimiento, ¿ya? En particular por estar inserto dentro de esto que llamamos nosotros la iniciativa, Semana del Riñón, ¿eh? Y esperemos vernos en un nuevo webinar, ¿no? si Dios lo quiere, y ir y, y, y elaborando las preguntas que nos van a quedar sin responder. Eh, muy buenas noches y hasta una próxima actividad. Muy bueno.